Bienvenidos al portal de IMT Lazarus para familias. En IMT Lazarus apostamos por un uso responsable de la tecnología, ya que vuestros hijos pueden acceder a informaciones y contenidos de manera consciente o inconsciente que no sean apropiados para su edad. Como ya sabéis, los dispositivos móviles forman parte del día a día de la vida de vuestros hijos. IMT Lazarus es un complemento de refuerzo para un correcto desarrollo de buenos hábitos digitales. Desde el centro educativo se aplican unas políticas de seguridad por defecto, por lo que no sería necesaria una intervención proactiva por vuestra parte, garantizando la seguridad de vuestros hijos para vuestra tranquilidad. Queremos guiaros a través de una serie de consejos para lograr un uso responsable de la tecnología. Usabilidad. Para acceder a la plataforma de IMT Lazarus se puede hacer desde cualquier dispositivo. Un ordenador, una tablet, un teléfono móvil, sin necesidad de instalar ningún programa. También podéis acceder con vuestras cuentas de Google o de Microsoft. Igualmente, desde el panel de acceso, podéis activar la recepción de informes diarios de la actividad de vuestros hijos, así como de novedades de IMT Lazarus. Por último, os recomendamos no compartir con vuestros hijos las cuentas y las contraseñas de acceso. Filtrado. Mediante un control granular de las búsquedas en Internet, los vídeos de YouTube y la actividad que llevan a cabo en sus dispositivos, primando siempre el interés de las familias para que podáis tomar la última decisión. Análisis. Ponemos a vuestra disposición información sobre la actividad, la navegación y la visualización de vídeos que hacen vuestros hijos. De esta manera podréis conocer qué les preocupa, cuáles son sus intereses, con quién y cuándo interactúan. Privacidad de los datos personales. IMT Lázaro diferencia estrictamente entre horario escolar y horario de familias. El acceso a la información privada de lo que sucede en el hogar solo está disponible para vosotros, ya que prima el derecho a la privacidad. Integración con otras plataformas digitales. IMT Lazarus se integra con otras plataformas, herramientas y soluciones digitales para que podáis compartir información, notificar ausencias, recibir las calificaciones, contratar actividades extraescolares, con el fin de simplificar, agilizar y enriquecer el uso de los recursos digitales entre el centro educativo y vosotros.